el sentido que tiene el docente, la universidad y ese aprendizaje tiene que basarse en eso, en que consigamos construir una comunidad del saber, ¿no? de, del, del saber y el descubrir y no solo en la obtención de una serie de créditos y una serie de títulos que parece que ese modelo empieza a estar muy caduco. Sí, y también el acompañamiento que hacemos, ¿no? porque algo que yo he escuchado en el aula después de este reto es que ellos se han puesto... Han aprendido a pensar como diseñadores, ¿sabes? se han puesto en, la, en el papel del diseñador y, y han visto todo lo que hay que relacionar. Entonces, el, el papel que tú estás diciendo del docente del futuro, que el futuro ya está aquí, sí. o sea, este es el futuro, ¿no? estamos en el futuro, es el de acompañarles al lado con una mera intervención, pero eh, bueno, ayudándoles a, a crecer y creando esa comunidad de aprendizaje que comentas. Sí, y estarás de acuerdo conmigo, que además está resultando absolutamente emocionante. Sí, eso desde luego.